venta es que volvió la energía gratis anteriormente para para mover una tonelada de cualquier cosa se necesitaban 20 o 30 personas que hicieran un esfuerzo para mover esta, esta cosa después del motor de vapor se, solo se necesitaba una persona y un motor de vapor entonces se redujo en, en más de un orden de magnitud la, el costo del el costo del esfuerzo el costo de la potencia eh, la segunda revolución industrial que fue la que la que trajo henry ford fue la que lo que lo que volvió lo que volvió gratis fue la distancia anteriormente la distancia máxima que un humano podía recorrer en un día era lo que podía recorrer en un caballo tal vez 10 15 millas eh, tal vez 10, 15 millas en un día eh, Y eh, desde que henry Ford volvió popular el coche eh, un humano promedio puede recorrer 500 millas en un día eh, sin ningún problema. Entonces también eh, la distancia la volvió, la volvió gratis, eh, y de esa misma revolución industrial vino pegado el avión, que la volvió aún más, aún, aún más barata la distancia. Eh, después, después, en la, la, lo que la que llama la tercera revolución industrial, lo que se volvió gratis fue el poder de cómputo. Entonces las operaciones matemáticas que anteriormente se tenían que realizar manualmente, una computadora ya las puede realizar. Hasta ahí estamos hablando de teraflops, de trillones de operaciones por segundo. Y esta última revolución industrial, lo que está volviendo gratis es la comunicación y el conocimiento. Y les voy a dar algunos ejemplos de esto. Si yo, si yo quiero aprender a, a codificar en Python... Eh, tengo pues dos opciones una pues me inscribo en una universidad pago un curso universitario que me puede valer incluso pues varios puede ir desde varios cientos a varios miles de dólares o entro en Google descargo una cantidad de de, de de contenido que hay y me puedo enseñar a programar en Python solo en mi casa y probablemente mi profesor en mi profesor en la parte en en la parte digital sea uno de los mejores eh, programadores del Python del mundo. En cambio, el profesor que me enseña en la universidad seguramente enseña cinco o seis lenguajes de programación más al mismo tiempo. Lo mismo pasa con, con la educación. Esta es, este es el, la página de cursera del MBA de la Universidad de Illinois, es un, es, un, es un programa virtual donde te donde al final de terminar en 20, 24 y 36 meses, eh, pagando 21 mil dólares, se tiene un título oficial de MBA de la Universidad de Illinois. Si yo fuera a hacer esa misma, ese mismo título presencial, me costaría 83 mil dólares. Eh, también se reduce en prácticamente un orden de magnitud el costo de acceder al conocimiento y esto cada vez va a hacer que eh, las que, que el conocimiento eh, cueste menos. Eh, lo, mismo, lo mismo aplica para el, para el, la, para el costo por genoma. Estamos, eh, estamos próximos a llegar en 2025 probablemente a un genoma que valga menos de 50 dólares. Eh, el primer genoma valió 100 millones de dólares y pues hemos venido reduciendo exponencialmente su costo, incluso así teniendo un desempeño superior a la ley de Moore. Y lo último es la democratización. La democratización. Eh, una vez una, algo se vuelve digital, eh, el acceso se libera eh, y el acceso ya deja de ser de los gobiernos y de las grandes instituciones o de las personas con alto poder adquisitivo y se vuelve para todos. Y una, y una, una, una por ejemplo, es el, esta, aquí podemos ver el costo, cómo el costo del, del poder de cómputo se ha reducido. Pues hemos oído nuestra historia. Este, este reloj de Apple tiene eh, varias veces la, la capacidad de cómputo que tenía el, el, el, el, la, el, la computadora que tenía el cohete Saturno 5 que llevó a las personas a la luna y, y, y, y, es un, y esto pues hay muchos otros ejemplos este es, este es ajustados a dólares eh, presentes este es el costo de los este es el costo de, lo, de los teléfonos celulares eh, entonces el, el primer Motorola si se vendiera hoy valdría 4 mil dólares eh, y hoy pues podemos comprar un Samsung Galaxy por 700 dólares, un iPhone por mil. O sea que hemos incrementado la funcionalidad y la capacidad de cálculo exponencialmente y hemos reducido el costo eh, de la misma manera. Antes pasaba con la literatura científica. Eh, los journals que hoy buscamos en Internet... Eh, antes eran físicos y llegaban a las facultades y a, era la pelea por quién recibía el journal primero y, a, y entonces había, hacían fotocopias de, de, de los artículos y las compartían entre todos para poder todos leer la revista, la última revista de biomecánica, etcétera Hoy pues basta eh, estar suscrito a Science Direct y descargar el PDF y uno puede y tenemos acceso a cuatro clics de cualquier artículo que ha sido escrito probablemente por la humanidad. Eh, y prueba de esta democratización, por ejemplo, es que este, este es, este es Luis XV, eh, perdón, Luis XIV, el Rey Sol de Francia, era la persona más rica del mundo en su momento. Y si Luis XIV tenía una caries, eh, la, el único tratamiento que había disponible para él era retirarle su diente, una exodoncia. Puede que le hicieran su exodoncia con una pinza de oro, pero era una exodoncia. Hoy hasta las personas de más bajos recursos tienen acceso a crema dental y tratamiento odontológico para prevenir la caries. Y si la caries llegase a presentarse, igual tienen muchas alternativas diferentes a la exodoncia. Entonces la tecnología democratiza. Y bueno, entonces ya, ya digamos que los convencí y digamos que ustedes ya me creen que la, cirugía, que, la, que la tecnología está cambiando y que tenemos que estar listos a hacer la nueva onda de esta disrupción. ¿Cómo vamos a afectar la cirugía? Que es a lo que, a lo que yo me dedico en lo personal. A, a, a, ¿Cómo vamos a afectar la cirugía? Pues nosotros trabajamos en cuatro ítems para, aumentar la, para, mejor, para, para para que esta disrupción entre a la cirugía. Lo primero es usar la tecnología para aumentar las manos, tanto de los médicos como, como las de quienes hacen el trabajo. La segunda la usamos para aumentar el cerebro y aumentar la toma de decisiones. Hay una cosa importante. Eh, hay mucha gente que dice que la tecnología va a eliminar al médico, va a eliminar al ingeniero. No, la, te eh, la tecnología va a eliminar al profesional que no sepa usar la tecnología. Pero siempre la combinación entre la tecnología y la y, y el conocimiento y la, y la habilidad humana va a ganarle a la tecnología. Gary Kasparov, el jugador de ajedrez, perdió, eh, perdió después de varios, de varios intentos, perdió una, una partida de ajedrez contra Deep Blue, la inteligencia artificial desarrollada por IBM. Una vez él perdió, se dedicó a jugar una nueva modalidad de ajedrez que se llama ajedrez centauro. Es ajedrez mitad humano, mitad máquina, donde una persona con una máquina juega contra una persona con una máquina. Y una persona con una máquina siempre le van a ganar a una persona y siempre le van a ganar a una máquina. Va, vamos a usarlo para aumentar la comunicación. ya Si las barreras eh, geográficas se eliminan, eh, pues podemos comunicarnos de una manera mucho más efectiva y vamos a aumentar la comunidad. ¿Cómo vamos a poder nutrir de forma comunitaria y democrática la cirugía? Entonces el primer paso es aumentar las manos eh, y, las, y la tecnología rápidamente nos ha dado poderes superhumanos. Un solo cirujano manejando un robot da Vinci puede, puede tener cuatro o cinco manos, esto, es, esto sería imposible en la vida real, sería un campo quirúrgico con un cirujano, un residente, un instrumentador quirúrgico, todos metiendo las manos en el paciente al mismo tiempo y cada uno eh, con el mismo margen de error. Hoy un cirujano es capaz de dirigir una orquesta de cinco brazos robóticos en un Da Vinci. Esto, hace, esto, esto, es, esto era imposible antes de, del Da Vinci. Eh, segundo, este es un trabajo que presentamos nosotros eh, sobre eh, usar guías e eh, impresas 3D para mejorar las osteotomías de radio distal y este, Entonces lo que hicimos fue, hicimos unos, unos modelos de, de radios que, patológicos que necesitaban una cirugía. La mitad de estos radios los operó un cirujano de mano con 20 años de experiencia y con toda su curva de aprendizaje. Y la mitad la operó un residente que no tenía ni idea de operar una cirugía eh, utilizando una guía quirúrgica impresa 3D. Después digitalizamos ambos resultados y comparamos... ¿Cómo eran los resultados de la corrección eh, radial entre el paciente, entre, entre cómo debería quedar teóricamente, entre la cirugía hecha por el cirujano experto y la cirugía hecha por el cirujano inexperto con una guía? Pues aquí están los resultados. Medimos tres variables, el ángulo radial, el acortamiento radial y el desplazamiento radial. En el ángulo radial, el, el, el residente usando la guía tuvo 100% de precisión, cuando el cirujano tradicional tuvo un 70%. En acortamiento radial el residente tuvo el 99 cuando el cirujano tradicional tuvo el 85 y en desplazamiento radial el residente tuvo el 99 cuando el cirujano experto tuvo el 92, o sea que la tecnología aumenta las manos, aumenta la capacidad de quienes del médico que está que está realizando el tratamiento. Y les quiero mostrar esto. Este es un exoesqueleto, esto eh, fue hace un el año pasado fue fue noticia y es un exoesqueleto que se que se controla por un electroencefalograma. Entonces, la tecnología aumentando, eh, la tecnología aumentando las capacidades de las personas eh, que, pues, o, o por una capacidad que pierden, pero pronto tendremos superhombres que pueden saltar eh, 20 metros de alto apalancados en, en exoesqueletos porque una vez algo se inventa, eh, no, siempre, siempre hay alguien que lo quiere usar para, para algo que se usa para recuperar una capacidad, siempre hay alguien que lo quiere usar para aumentar las capacidades. Y la persona se entrenó en realidad virtual. Eh, y bueno, pues estas son las cosas que podemos lograr en reconstrucción customizada cuando aumentamos las manos. Esta, esto, esto es una placa para reconstrucción eh, maxilar. Esto es imposible, de, es imposible de doblar de esa forma si no hubiera una máquina que lo hiciera, esta anatomía es dificilísima de lograr por un cirujano en el quirófano, y pues esta geometría, que es espejo perfecto de la anterior también, si uno no tuviera una impresora 3D que lo creara, pues sería muy difícil. Y bueno, para crear cosas futuras, aquí, estamos, aquí están inyectando células en un, en un hidrogel dentro de una matriz, dentro de un scaffold absorbible de ácido poliláctico, ese tipo de cosas... Eh, se requeriría demasiada motricidad para lograrlo. La segunda es aumentando el cerebro. Entonces, tenemos eh, mil maneras de, de procesar información y tomar decisiones eh, y la tecnología nos va a ayudar muchísimo en esto. Y la razón es sencilla. El conocimiento médico se duplica cada, cada cinco a seis meses según, según la fuente. Eso quiere decir que en, en los próximos cinco meses se va a crear la misma cantidad de conocimiento médico que se creó desde el principio de la medicina hasta hoy. Esto hace que eh, para, un, para una persona, para un cirujano, para un, para un, ingeniero, eh, para un ingeniero biomédico, eh, sea imposible estar a la ir a la velocidad que se requiere. Entonces, esto tenemos que encontrar alguna forma de usar la tecnología para, para ayudar en la toma de decisiones, porque ya es imposible que alguien se sepa todo. Entonces, ¿qué, qué, qué entra a jugar aquí? La inteligencia artificial. Entonces ya la inteligencia artificial es capaz de revisando, revisando una tomografía, revisando una, una radiografía, revisando un mamograma, re, revisando, re, revisando eh, una, un, el resultado de una colonoscopia, es capaz de, de determinar en segundos si existe alguna patología. Cosas que un radiólogo puede tal vez tal vez fallar tal vez está cansado tal vez tuvo un mal día peleó con su esposa ese día y no estaba concentrado y evitó un, y, y no vio en el video de la de la colonoscopia un pólipo canceroso y esto pues así así salva vidas eh, igual eh, hicieron una prueba donde entrenaron una, una inteligencia artificial para pasar eh, los board certification exams de California y eh, hicieron la prueba, eh, la inteligencia artificial hizo los exámenes, eh, obtuvo un resultado del 80%. Una persona, eh, un estudiante de medicina, hizo los exámenes, el promedio de las, perso eh, el promedio de las personas fue de, fue de más o menos el 75%. La, eso sí, la computadora se tardó cinco minutos y la persona se tardó dos horas. Pero cuando juntaron a la persona con la computadora, eh, se tardó un poco más de los cinco minutos, se tardó como diez minutos, pero sacaron 99% en los exámenes. O sea, no es, no es que la tecnología sea, se vuelva pues un, un tomador de decisiones absoluto sino que se vuelve una ayuda muy importante. En este caso, por ejemplo, se puede lograr un modelo de mecánica computacional de, de, la, de la rodilla y de la articulación de la rodilla. Este es un modelo que se llama el TILEM, que es una, un desarrollo que hizo la Universidad de twenty y donde comparan y ya pueden predecir de forma muy precisa con tomografías y con electromiografías y con eh, modelos de mecánica computacional, cómo van a ser las cargas en una rodilla. Eh, entonces, si se hace un cambio anatómico, si se hace una cirugía correctiva, si se hace una, un reemplazo total de cadera, se pueden predecir con muchísima, eh, con muchísima precisión las cargas eh, sobre esa articulación. Y esto permite, y esto, pues, si, si esto se, se une, por ejemplo, con... Con elementos de optimización topológica, que es inteligencia artificial, acoplada a los modelos de mecánica computacional, se pueden optimizar las estructuras y lograr estructuras de menos peso, estructuras de mayor funcionamiento, eh, que, que hubieran sido imposibles o si hubiesen tomado años de ingeniero para lograrse. También, cada vez nos dan más herramientas de visualización. Esto es un prototipo que tenemos nosotros para, para, sobreponer, eh, para sobreponer las ayudas diagnósticas a la, a la anatomía. Y así el cirujano durante un examen puede, ten, puede, puede tener lo que, algo que se parezca a visión de rayos X. Y cada vez vamos aumentando las capacidades de las personas, eh, aumentando la comunicación. Los pacientes cada vez van a querer más saber eh, cuál es el... van a querer más estar involucrados en su tratamiento y tomar decisiones de hecho, esto, esto, la última, la última plática que di en México, que fue como en febrero de 2017, eh, dije esto delante del, del, delante del, director de la Sociedad Mexicana de Oncología y a él no le, no, no, creo que le haya hecho mucha gracia, pero, pero después, después, después entendió y es que le dije que ya los pacientes tienen dos doctores, el médico que lo está tratando y Google eh, y el doctor Google siempre es oncólogo. Busquen cualquier síntoma en Google, digan tengo dolor de cabeza en Google y en dos o tres clics llega uno que tiene un tumor en el cerebro terminal y que se va a morir. Entonces, al el paciente siempre tener a Google y Google tener una visión tan pesimista, eh, pues vamos a, tener que, vamos a tener que encontrar maneras de aumentar la comunicación entre el médico y el paciente porque eh, tenemos que entender cómo, cómo esta comunicación va a pasar y pues cada vez tenemos mayores herramientas para eso, tenemos eh, pues nuestras computadoras, tenemos eh, modelos impresos 3D que podemos usar para mostrarle, al, para explicarle al paciente los procedimientos que podemos usar para educar a otros cirujanos en los procedimientos y, y al final tenemos que llegar a que esa comunicación se incremente en el quirófano porque en los quirófanos todo lo que pasa es en, es en tiempo real. Y esas son las herramientas que tenemos que desarrollar. Interesante que el, en Estados Unidos hay varios estudios que publican esto. Los cirujanos, lo, lo, ¿cuáles son los médicos que más demandas de mala praxis reciben? Y, eso es en, y en, est en Estados Unidos esto son increíblemente, estas demandas son increíblemente comunes. No son los cirujanos que tienen peores desenlaces clínicos, son los cirujanos que tienen peor comunicación con sus pacientes. Entonces es muy importante entender cómo... Cómo, cómo, ¿Cómo incrementar esta comunicación? Y la última es aumentar la comunidad. Eh, todos estos incrementos de, de comunicación van a hacer que haya co-creación, van a permitir tres cosas. Primero, ciclos de realimentación mucho más cortos, entonces vamos a poder e evaluar los resultados en tiempo prácticamente real. Pues ahorita lo, ahorita lo vimos con, la, con los estudios de la vacuna de Pfizer, la de Oxford y todo lo que está viviendo y todo lo que está mostrando la ciencia que en verdad es, es verdaderamente fascinante. Eh, que estamos haciendo ciencia en tiempo real. Esto nunca hubiera pasado hace, hace 15 o 20 años. Lo segundo es que la comunicación se vuelve gratis. Lo mismo, si uno se mete a, a Mederexhibit, puede bajar todos los papers que han sido publicados sobre COVID, incluso antes de que se publiquen como preprint, eh, completamente gratis. Y lo tercero, vuelvo digo la, el conocimiento, cada vez lo estamos generando de forma más acelerada. No sé cuántos papers hemos creado de, de COVID, pero sí les puedo decir que si uno busca en Google, eh, impresión 3D en salud tiene 337 mil resultados. Si uno busca eh, realidad aumentada en salud, eh, encuentra 52 mil 400 resultados en, en Google Scholar. Y pues esto en verdad yo creo que tal vez el conocimiento total de la humanidad sobre todo, en 1800 era menos que lo que hay hoy en Google Scholar, solo sobre realidad aumentada en salud. Eh, nosotros trabajamos muy duro por construir comunidades. Esto este es, este es hace, hace un par de años. Eh, hace, todos los años hacemos nuestro congreso, eh, nuestro Digital Surgery Meeting, donde juntamos, eh, juntamos médicos, eh, ingenieros, eh, eh, científicos de todos los campos para, para juntos construir el futuro de la cirugía. Este año lo hicimos de forma digital, tuvimos más de 400 personas de todo el mundo. Los invito a que, a que, a que nos, nos busquen y hagan parte de esta comunidad. Y pues las redes sociales, obviamente, pues hoy estoy hablándoles por Facebook. Eh, y, esto, y, y, es, y la manera como interactuamos y cómo nos conectamos va a pasar por ahí. Eh, la, esta, esta disrupción y esta tecnología del futuro es como una granja. Eh, la construimos más rápido si vamos todos en equipo y no tiene que ser... Quien, quien construye el techo tiene que tener las mismas habilidades que quien construye los cimientos, pero al final si encontramos una manera de comunicarnos y colaborar, vamos a cambiar el futuro para millones de personas. Para cerrar todo entonces, el futuro, el futuro de la cirugía se está construyendo en el presente. Y se está construyendo por equipos interdisciplinarios. Hay que juntar ingeniería, investigación, eh, la parte clínica, la parte de negocios, la parte regulatoria. Todo tiene que confluir para, para poder construir ese futuro. Ten, ya Tenemos que pararle la misma atención a los productos y a los dispositivos, que es lo que a nosotros los ingenieros nos gusta, que a la manera como trabajamos y las interacciones y la, y la, y la humanización del proceso, hacer el proceso más fácil para las personas. Es fundamental tener educación y entrenamiento constantes. Y bueno, cierro haciéndole una invitación a todos para que se unan a nuestra causa de que es, es hacer que, la custom, que, que, el, que los tratamientos customizados sean el nuevo estándar para reconstrucción de patologías musculoesqueléticas. Eh, sin, sin más, les dejo aquí a Neil deGrasse dándoles ánimo y diciéndoles que bueno, que vamos con toda, que el futuro, eh, aunque en este momento la situación... Que eh, parezca difícil, pues el futuro es muy promisorio y la humanidad, aún con estos retos y la manera como se ha sobrepuesto a estos retos, me da, por, me da mucha confianza que lo mejor está por venir y lo mejor está por venir con, con ustedes, que son las nuevas generaciones. Eh, búsquenme en Twitter, en LinkedIn, busquen a TechFit, estamos, est estaremos listos a, tener, a, conversar, a conversar con ustedes sobre, sobre estas tecnologías. Y bueno, pues con esto me despido y les agradezco muchísimo. Eh, la invitación a estar en este evento y a compartir con ustedes. Ingeniero, muchas gracias. No sé uh -huh. si tenga pregunta, eh, tiempo para una pregunta que nos llegó. No claro que sí. La... Nos pregunta nuestra compañera, para usted, ¿cuál podría ser la tecnología del futuro? Aquellas que en 10 años no puedan faltar. ¿Hacia dónde va esta tecnología? Yo creo que... Cada vez más tendemos a las tecnologías que nos den acceso, acceso al conocimiento, acceso a la información. Y yo creo que en los próximos 30 años vamos a conectar la neocorteza eh, cerebral a la nube. O sea que vamos a poder busca, buscar en Google con el pensamiento. Eh, y bueno, este es, este, es, este es nuestro campo de acción eh, biomédico. Entonces es, es, es lo que vamos a construir. Yo creo que al final vamos a terminar volviendo a todo el mundo superhumano conectándolo a la nube. Muchas gracias. Otra pregunta rápido que nos llegó. ¿Cuáles fueron los retos más grandes a los que se enfrentó durante el desarrollo de sus proyectos relacionados con esta pandemia o con el COVID? O bueno, con, sí, con el COVID. Eh, lo más importante es que eh, la mayoría de las iniciativas de innovación y de las iniciativas de producto y de los emprendimientos eh, fracasan. De hecho, el 70% de los emprendimientos fracasan en los primeros cinco años. Entonces, hay que tener mucha resistencia a la frustración, saber que se están corriendo riesgos muy grandes y saber que no todo va a funcionar. Ahorita, justo antes de conectarme a esta plática, estaba eh, viendo el lanzamiento del Starship de Elon Musk en Texas eh, y lo cancelaron faltando un segundo. Tal vez mañana vuelven a intentar. Algo encontraron en el, co en el, en el cohete que hacía que no, que no fuera que no fuera viable para, para lanzarlo hoy. Esto, esto en el desarrollo de tecnología, esto es el pan de cada día. Todos los días tenemos mil retos y lo importante es tener la tenacidad y la vocación para resolverlos y entender que lo que estamos haciendo es por un, por un bien mayor, entonces que amerita todos los sacrificios que tengamos que hacer para esto. De acuerdo, y en su experiencia, ¿qué tan abiertos están los hospitales a integrar este tipo de tecnologías? Eh, en cuanto al avance de las, de las salas de cirugía? Siempre, siempre es un reto. Eh, nuestra experiencia es que al final hay que encontrar quiénes son los early adopters, quiénes son los, los primeros cirujanos eh, que están dispuestos a, a experimentar con una tecnología y a usarla por primera vez y a introducirla al hospital. Y una vez tienes un, un early adopter, un champion, y puedes construir una base de evidencia científica. Por eso es tan importante la comunidad, porque esa evidencia científica hay que construirla eh, entre todos. Una vez empiezas a construir una base de evidencia científica, eh, viene un efecto exponencial de red. Entre más evidencia tengas, más fácil se vuelve que te den la oportunidad que sigue. Y entonces se vuelve una bola de nieve que va ganando terreno. Lo importante es, es, es, es encontrar siempre en todos los hospitales hay un médico geek. Y si logras llegar a ese, estás adentro. Por último, ya casi te terminando, ¿qué consejos les daría a nuestros compañeros ingenieros que están interesados en emprender alrededor del área de tecnología en la salud? Emprender en la salud es supremamente difícil, pero supremamente gratificante. Y en verdad, con la cantidad de oportunidades que hay abiertas para mejorar los tratamientos que hacemos en el día a día, eh, tecnologías tan, tan sencillas, como, como instrumentos quirúrgicos que, que, se pueden, que se puedan ir conectando a internet de las cosas. Y hay tantas cosas que podemos hacer que yo, que yo diría que eh, eh, tiene que haber un porcentaje importante de los ingenieros que al menos alguna vez en su vida intente, intente emprender. Eh, no, como les decía, el 70% no van a ser exitosos, pero el 100% van a tener lecciones de vida que son importantísimas. De acuerdo. Un, una última pregunta que nos llega eh, nuestra compañera Mariana Valle, ¿qué material se usan para la impresión en 3D? Bueno, eh, nosotros eh, para nuestros casos tenemos certificados por la FDA diferentes materiales según el tipo. Entonces, tenemos eh, para, para tenemos catalogado, digamos, en, en tres, en tres tipos de en tres tipos de, de, de, de dispositivo. El primero son modelos impresos 3D que no llegan al quirófano. Y estos modelos los imprimimos o en ABS o en PLA, o en, un, o en una resina acrílica transparente cuando se requiera la transparencia. Eh, cuando se requiere... Cuando se requiere eh, la segunda, el segundo tipo son dispositivos que entran al quirófano, que se usan, eh, pero que son de corto tiempo de contacto con el paciente. Entonces, para esto usamos ABS biocompatible, ahí existe ABS grado médico, eh, y utilizamos también polimetil metacrilato y, para, y, para, y, y la tercera categoría, que son las categorías de materiales implantables de largo plazo, o sea, materiales que permanecen en el paciente por más de 30 días, en nuestro caso, incluso por el resto de sus vidas, eh, usamos titanio, eh, que es, es polietiletercetona, que es un polímero que tiene las propiedades mecánicas muy similares al hueso cortical, eh, polimetil metacrilato y acero inoxidable en algunos casos. Perfecto. ¿Tiene tiempo todavía para una pregunta más? Sí, de claro. Acuerdo. Nuestro compañero Héctor Valle Mesto eh, nos pregunta, ¿cuándo veremos impresión en 3D con materiales que acompañen el crecimiento de las personas? Por ejemplo... Los que ustedes hacen actualmente, pero, el, pero para niños, y así el hueso acompaña el crecimiento de ellos. Bueno, eh, la bioimpresión es algo que está, está, está avanzando fuertemente. Todavía no ha logrado la, la traslación del laboratorio a la, a la clínica, pero, pero, muy, pero muy pronto lo va a lograr. Ya, ya, ya hay unos, unos estudios muy avanzados y para, para scaffolds eh, bio, bioabsorbibles, que se convierten en hueso, eh, que, se, que se utilizan pues con, con matrices óseas y con biomateriales para generar hueso y yo creo que en los próximos cinco años vamos a empezar a ver aplicaciones de impresión 3D de, de materiales osteo, osteoconductores e incluso osteoinductores y vamos a tener eh, materiales que se conviertan en hueso, en hueso eh, autólogo del paciente. De acuerdo. Nuestra compañera Sarimat Miranda pregunta, ¿ha pensado en hacer enlaces con otras universidades de otros países como, lo, como los de Centroamérica para apoyar a desarrollar más emprendimiento en la salud? Claro, nosotros tenemos alianzas y, y trabajamos con universidades, pues en, en este momento en Colombia, España y Estados Unidos. Eh, y trabajamos pues, con, con cirujanos eh, y con instituciones de, de educación eh, también en México y en el Medio Oriente, pero estamos, estamos siempre buscando alianzas y buscando eh, partners con los cuales eh, acelerar nuestra misión y con, con los cuales cumplir nuestra meta, que es hacer que la cirugía customizada sea el nuevo estándar. De acuerdo. Y ahora sí, para terminar esta su ponencia ¿Cuál sería un mensaje o cuál sería su mensaje que le diera usted a las generaciones más pequeñas que apenas se están formando y a los que ya están ingresados, ya sea de ingeniería, de medicina o de cualquier carrera? Yo creo que el primer, el primer mensaje para los que están nuevos es eh, hacer tecnología no es el camino de menor resistencia. Hacer tecnología y desarrollar tecnología es el camino más difícil pero a la vez te produce, cuando, cuando la tecnología que desarrollas la usas para generar el bienestar de la sociedad, eh, la gratificación es infinita. Tal vez, hay, tal vez hay profesiones más fáciles que hacer ingeniería, pero no te rindas que si, que si logras desarrollar tecnología para mejorar la salud, siempre la gratificación va a ser infinita. Y para los que ya se graduaron, eh, les considero que, va, que evalúen pasar a empresas de tecnología y que evalúen eh, crear tecnologías. Si encuentran, si encuentran, y, y, que, y que uno para hacer tecnología, lo primero que tiene que hacer es enamorarse de los problemas. Uno encuentra que está faltando y hay dos tipos de personas, los que se quejan y esperan a que otros creen el futuro o los que lo crean ellos mismos. Y por cada problema hay posiblemente una solución que pueda ser un negocio. Entonces, siempre estar, estar con los ojos abiertos y enamorarse de los problemas. Audiencia, pues ahí lo tienen. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, una ponencia bastante fructífera que nos deja muchas enseñanzas, que nos llena de mucha eh, inspiración para nosotros como estudiantes. Y no nos queda más que nada que agradecerles. En su momento esperamos contar con otra, otra vez de nuevo su participación. Eh, muchas gracias eh, muchas gracias Carlos Alfredo muchas gracias a todos los que estuvieron en la plática siempre a su entera disposición para lo que necesiten eh, les, en la, el, si, si, no, eh, si no se acuerdan de mis de mis redes me pueden buscar arroba en Twitter Mauricio Toro en LinkedIn y ahí podemos entablar una conversación y siempre dispuesto a ayudar muchas gracias los seguimos invitando a las demás, al, al resto de conferencias que tenemos planeados. Recuerden, seis días por los seis años de ingeniería en sistemas biomédicos. Muchas gracias.